La primera edición de la televisión de la televisión de la de la televisión de la televisión de la que es activistas es nahuani chauka marqué chena kawa ongta se voy a hablar aquí yukatsti marqué teputa utioma estatua de Colón acá kaisa prado Paseño oxsato oxano hasta acá más que toa ya hablar ha acá hasta pintoya coya pucheará yukat acá apac coya puchama chay acá alcaldía toqueta acá ibanarias alcalde ocupaja ma proceso calito acá acá Campirusa acá justicia oxan kien acá hasta imputación formals Uxleroa que semana del estado David que a ver acá justicia hasta arcañí Monaraki, que juicio jamás calientaña monarca que ma estatua toquero na acá nasa jalacabaya tapata a ver cuánto que na sanquiru hilata lautaro ocupa activista activistas como de derechos humanos mi hermano un gusto saludarlo bienvenido askiruquipan buen día askiruquipanaya hilata William askiruquipanaya eh, ta kenitaqui mueta eh, marcar chiringa eh, cómo estás estimado William pues aquí presentes. Bueno, muchas gracias, mi hermano. Eh, está eh, bueno generando varias opiniones precisamente este proceso, esta imputación formal contra aquellas personas a, activistas, entre ellos eh, una aymara que, bueno, a, entendemos a eh, he tenido una, algunas reacciones cuando precisamente celebrábamos la revolución agraria en nuestro país, estamos hablando del 2 de agosto. Eh, ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo analizas? Ha habido ya pronunciamiento incluso del propio vicepresidente del estado David Choquehuanca a propósito de este tema. Efectivamente, eh, William, esta es una situación muy delicada, una situación que se está dando a la inversa de otros países, en eh, lugares como Colombia, incluso en Estados Unidos, en Boston, eh, hubieron manifestaciones en contra de estatuas de, de Cristóbal Colón y al día siguiente las autoridades eh, las eh, sacaron y las trasladaron a otra parte. Sin embargo, en nuestro país, eh, pese a que es plurinacional, se ha hecho lo contrario por un sistema judicial que no está en las mejores condiciones eh, para determinar decisiones. Hay situaciones eh, que, si bien eh, avala la Constitución Política del Estado, eh, en el artículo 192, en el que le da eh, un derecho eh, más pleno al derecho comunitario. Eh, la ley de dinero jurisdiccional tiene un artículo, el artículo 10, que no es eh, constitucional porque le quita muchas atribuciones que sí debería tener la justicia comunitaria. Eh, es una situación eh, bastante delicada y hay un tema eh, que sería bueno comprender eh, cuál es el trasfondo de este tema. Bueno, sin duda es una situación que seguramente se va a tener que analizar. Sin embargo, ya existen reacciones eh, por parte de las eh, comunidades indígenas, como bien señalabas, ya se ha visto experiencias en otros eh, países, eh, tomando en cuenta que, por ejemplo, en nuestro país estamos consolidando el camino del Estado plurinacional, ¿no es cierto? En ese sentido también hay un proceso de descolonización. Entonces, eh, ¿cómo podemos calificar estas reacciones por parte, por ejemplo, de algunos de algunas organizaciones indígenas, de algunas organizaciones eh, aymaras, por ejemplo, respecto a este tema. Eh implica eh, una, un comportamiento totalmente coherente con lo que viene ser la constitución y el estado plurinacional de, de 36 naciones indígenas eh, sin embargo hay que aclarar un tema que es sumamente importante y es el tema de que eh, hay algo, una situación absurda una, eh, un comportamiento totalmente absurdo por parte del alcalde Iván Arias puesto que eh, yo diría que es el equivalente el tema de defender una estatua de Colón en Bolivia el equivalente a la que digamos en Israel eh, se defendiera una estatua de Hitler o eh, como si eh, por ejemplo en, en otros países en China eh, donde después de la Segunda Guerra Mundial el eh, emperador de Japón Hirohito fue responsable de la muerte de millones de chinos pues eh, se hiciera una estatua en China, eh, eh, obviamente este, esta especie de descubrimiento entre comillas eh, por parte de eh, Colón, Isabel la Católica, etc ha representado la muerte de aproximadamente eh, entre 56 millones y 60 millones de indígenas eh, no se puede defender símbolos de opresión de esta naturaleza y los pueblos indígenas tienen toda la razón en este sentido. Bueno, sin duda, estamos hablando de un genocidio masivo, ¿no es cierto? Eh, no es una conquista, no es un descubrimiento, sino ha sido prácticamente una eh, invasión, en este caso, en todo este sector de la Viayala, en territorio de la Yala, ya habían varios pueblos indígenas Si revisamos un poco la historia, pues ahí vamos a conocer, no solamente Escolón, sino son... Son varios eh, españoles que durante más de 500 años han sometido a los pueblos indígenas. Entonces, esa es la, la, la, la situación y, bueno, la, la historia misma. Ahora, digamos, los jóvenes incluso ya conocen, ¿no? Tal vez antes no se, no se visibilizaban, nos contaban otra historia. Por ejemplo, cuando nosotros eh, estábamos en el colegio, en las mismas universidades. Cambia esta situación ahora. Eso eh, tiene que cambiar, pero realmente nos llama la atención ese comportamiento de la alcaldía que ha declarado eh, el 2016 patrimonio de este tipo de movimientos como el de Isabela Católica y el de Cristóbal Colón, que en realidad eh, son monumentos que fueron eh, se, eh, regalados eh, por italianos o por españoles en, en 1926 más o menos, en la época de un gobierno de facto y anticonstitucional como fue el posterior al de Hernando Siles Reyes, eh, quien cedió a sus ministros de manera anticonstitucional el el mando del país y eh, estamos hablando de, época del, de, de la época del estaño los barones del estaño que tenían una política totalmente neocolonial extractivista en el que los impuestos eran mínimos eh, que pagaba la minería pesada de ese entonces y obviamente se iba todo al extranjero y bueno, eran eurocéntricos totalmente se admiraba eh, el canon europeo sin embargo, eh, esta situación colonial eh, de ese entonces eh, en, ese, en, ese, en ese marco inconstitucional es que se eh, reciben estas estatuas ...y que por lo tanto no deberían considerarse como patrimonio. Bueno, me parece importante. Existen algunas normativas, si bien en la justicia boliviana tal vez hay todavía vacíos en esos aspectos... ...hay normativas internacionales que, que, que de alguna manera pueden respaldar este tipo de, de, de acciones que están realizando algunos activistas... Eh, renegando prácticamente todo lo que ha, ha ocurrido en la historia de los pueblos indígenas? Sí, más bien que hay dos instancias importantes en el marco ya. internacional. Uno de ellos es eh, la CIDH, eh, la Corte Internacional de Derechos Humanos, eh, que es una instancia de la OEA, tiene una relatoría temática sobre los pueblos indígenas. Eh, aparte también se encuentra... Eh, la declaración eh, de derechos de los pueblos indígenas eh, de las Naciones Unidas y esta instancia eh, también eh, establece claramente en el artículo 34 que los pueblos indígenas tienen derecho a desarrollar y promover sus sistemas jurídicos eh, y por lo tanto pues eh, no solamente se estaría violando la, la constitución política del Estado al detener, maltratar eh, a... Eh, eh, sino que también se estaría eh, violando eh, un, eh, una declaración eh, sobre pueblos indígenas eh, que fue ratificada por el Estado boliviano, que es la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. Bueno, me parece importante, este, ya has tomado contacto con el abogado defensor de este joven Mamani, eh, cuáles son las acciones, por ejemplo, que tú como activista de derechos humanos vas a realizar, entiendo que incluso estás brindando algunas conferencias un poco contextualizando, eh, explicando a, a, a la gente de, de, de estas situaciones que están ocurriendo en nuestro país ¿no es cierto? Pa particularmente lo que a mí me sorprende son jóvenes que están despertando en todo caso, ¿no? están conociendo y están mostrando cuál es en este caso la situación y cómo está marchando también en nuestro país el proceso de colonización. Realmente eh, sí estoy haciendo un intenso seguimiento, tomado contacto con el abogado, con eh, David Ticona, pues eh, toda la, la disposición mía y también de otras personas que están coadyuvando para que eh, este proceso sea lo más transparente posible y eh, que obviamente también existan alianzas políticas, porque no es posible que un Estado plurinacional uh -huh. se actúe de una manera totalmente arbitraria y contraria incluso que en otras repúblicas, ¿no? como vemos uh -huh. en otros ejemplos de otros países que más bien ellos al día siguiente han tomado medidas de retirar este tipo de estatuas, como el caso de Colombia, Chile o... o hasta, otros, en México, los, ¿no? en México, hasta en México, ¿no? En México, también, ¿no? ¿no? ¿no? Claro, ocurrido. Eh, y, y, bueno, pues, eh, toda la disposición no está porque, obviamente, se trata de un hermano, eh, nuestro ojilata David Choquehuanca, ya había mencionado que es, es una guagua de las comunidades, entonces, eh, no, no se lo puede dejar solo eh, en un marco jurídico que, la verdad, en nuestro país eh, no es nada transparente y que tenemos que tomar cartas en el asunto. Bien, mi hermano, eh, quiero agradecerte por tu visita y un poco ilustrarnos también, sobre sobre este tema. Hay muchas personas que este tipo de actos califica de vandalismo, o sea, cómo pueden eh, hacer esto, pero tiene un, un antecedente, ¿no es cierto? Tiene una explicación. Todo, toda esta reacción, particularmente de los jóvenes que hemos observado ese 2 de agosto, el día de la revolución agraria. Estamos en un estado plurinacional y estamos en pleno proceso de descolonización, entonces seguramente también la justicia tendrá que comprender y ver toda esta situación. Mi hermano, quiero agradecerte por tu presencia y compartir pues también tus investigaciones, tu criterio con nosotros. Bueno, muchas gracias, eh, estimado William, pues eh, es oportuno también denunciar estos, esta violencia psicológica contra los 30 pueblos indígenas de Bolivia eh, que, se que, que hacen más bien, yo diría que es un vandalismo estatal o de, municipal del mm -hmm. municipio al promover ese tipo de estatuas y gracias por dar este espacio para comentar esta situación. Bueno, muchas gracias. Eh, estamos con Laura Smith, él es activista de derechos humanos con quien hemos conversado este tema. Cam saptas uksa toquetas, ma hay mara, han hecho paquito? ¿Al qué han hecho? Acá alcalde a ma proceso cayendo a carquita en el alcalde Iván Arias. Para que está voy a cam si sahilata la otra, un hijo Estados Unidos, Marcana, México, Colombia, ¿qué han hecho para que Estado plurinacional, ¿qué más piensan? ¿Por eso acá no ha tenido que utilizar han que aquí está todo lo que han hecho. Campeones Bolivia, Marca Sanja, Estado Plurinacional, Camas con el arco está todos con las dueras que Caixa Prado, Caixa Plaza Isabela 14, con el que Absoluta, Canyapaya, Hanicha, con el que hemos camado, con el que está todo, con el que Italia, Marca, apoyando en el patayna patrimonio, kamas el que está agaspat, con el que estamos en el que Absolut, con el que estamos suma artañas, que la tenemos allá. la tarasca, nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con las eh, informaciones que todavía tenemos en eh, la primera edición en el sector de Huilix, Tapacha, eh, Ka, Aymara, Luz, Tritona, Capitán, Una breve pausa, Anchita